Hola, sí, muy buenas a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video, valga la redundancia. En este caso, vamos a tratar sobre otra parte del episodio de Resident Evil Village. Eh, que vamos a estar en la casa de Dona benedientos Acá podemos revisar lo que sería la antesala. Recuerden que en el, en el anterior video hemos quedado donde íbamos a pasar estas puertas donde el duque nos indica cuáles son las entradas para poder ir a buscar a cada uno de estos jefes. Bien, eh, para comenzar yo preferiría entrar a primeras a la casa de Dona Benedientos. Ya que es uno de los jefes mucho más fácil, pero las escenas son las más terroríficas, podría hacerlo, podría ser, sí que sí, sí que sí. E inclusive, vean esto, muñecas de gratis por donde quieran. Y sí, claro, no puede faltar nuestra cabrita, ahí está. Eh, Recuerden que el cuchillo no es inalámbrico, entonces se la matamos. Acá nos encontramos ¿Qué? con una escena donde nos encontramos con la señorita Mía. Ven, tengo algo que decirte. Mía. ¿Qué está pasando? Sí, sí, lo mismo nos podemos estar preguntando nosotros qué está pasando. Ya debido a que Mia, supuestamente, entre comillas, está muerta. Eh, Chris Redfield la mató empezando el juego. Todavía no sabemos ¿Sí? más de su paradero. Parece ¿Sí? un espejismo, un recuerdo de su memoria. Eh, no se sabe, pero de igual esta? manera le hace como reclamos. Así que vamos Todos a asumir. Que es alguien que la Incluso está controlando y que pueda ser el no poder de hacer. Dona Benediento en este episodio. No puede ser Así real. que, como mismo Ditan lo dice, no puede ser real. La verdad es que dudamos de que sea algo real. Pero acá nos vamos a encontrar en esta parte de la entrada de la casa de Dona Benedientos. Donde no vamos a encontrar algo muy significativo. La verdad es que vamos a encontrar esta lápida que más adelante vamos a ver cómo se abre o dónde está eh, si se recuerdan en la parte central eh, había un lado que luego los digo en otro video mejor vámonos a este mismo pasando? que está pasando acá vamos a insertar la foto es lo que nos va a pedir la foto de mía y nos vamos a encontrar con esta especie de cueva intermedia donde vamos a poder subir por ese ascensor y bueno eh, como todo recién Evil, cada vez que subimos o bajamos un ascensor tiene que acontecer algo porque si no no fuese recién Evil, señores y señores denme los créditos y para los que no saben inglés señores lo que viene es Itam vente para acá <risa> vente para acá Itam vente para acá eso es lo que dice ahí ven conmigo es la traducción Normal castellana que le dan, pero bueno, nosotros nos decimos que vente para acá y vente para acá es. ¿eh? Entonces, bueno, sin más preámbulos nos vamos. Eh, acá es muy fácil esta parte, debido a que no vas a hacer nada fuera de lo normal. Vas a seguir caminando normalmente, como nada. Y sigues, y sigues. Y bueno, acá también te vas a encontrar al lado de izquierdo de la casa nos vamos a ir un poco y nos vamos a encontrar a otra cabrita de esta de madera abrimos la puerta principal y pensamos que nos vamos a encontrar con una sorpresa o con algo pero la verdad es que no no hay nada por el estilo nos vamos a la puerta de enfrente eh, revisamos un poco el lugar eh, perdón en los FPS lo que pasa es que mi computador tiene más luces que FPS señores así que eh, las lucecitas no te dan FPS en ese juego eh, publicidad, eh, bueno acá vamos a encontrarnos este texto que nos explica algo como de una mata, poder etcétera, que no nos dice nada porque no tiene traducción y no entendemos ese idioma gringo así de sencillo, entonces vamos a revisar todo lo que vemos por acá a ver si encontramos algo eh, no te recomiendo que pierdas mucho tiempo haciendo eso porque no vas a encontrar nada wow es sorprendente ya que en la mayoría de Resident Evil siempre uno busca, busca y encuentra, ¿cierto? Pero en este caso no, así que no vayas a perder el tiempo y nos vamos directo a donde debería ser nuestro... A ver, a ver, listo, es que tenemos que pulir un poco el cuchillo porque nos podemos encontrar a alguien y bueno... En realidad, acá en esa parte solamente hay una y es otro ascensor. Sí, señores. Bueno, antes de eso vemos la cara de Dona Benedientos para que puedan verla. Qué bonita era con Annie, con su muñeca. Y bueno, acá sin más preámbulos explicamos un poco de la historia de Dona Benediento. ¿Quién es Dona Benediento? ¿Listo? Nació en la casa noble, Benediento, una familia de fabricantes de muñecas durante generaciones. Su familia mantuvo una alianza con las familias nobles Dimitrescu, Heisenberg y... Miren eso. Te he estado esperando tanto tiempo. Seré mucho mejor hija que Rose. Por favor, quédate conmigo para siempre. ¿Qué? Espera, sí, sí, señores, nos han quitado el arma, nos han quitado todo, así que acá comienza la cosa buena. Listo, continuamos con la historia. Eh, eran de las familias nobles Dimitrescu, Heinzberger, Moreaut y para controlar la región y todos sus alrededores. Cuando era niña, Donna se escondió de los demás debido a una cicatriz en su rostro. Me imagino que por eso hace es esta muñeca de Mia. Lo único que se le hacía compañía era Angie, su muñeca. Eh, una muñeca que le había construido su propio padre. Cuando sus padres murieron, qué triste historia, se aisló por completo del mundo exterior hablando solo con Angie, que desarrolló ventriloquia. Finalmente fue adoptada por la madre Miranda y al igual que los otros señores se infectó con el cutout eh, Sin embargo, como resultado de su infección desarrolló una enfermedad mental grave Eso quiere decir, eh, nos explicaría todo lo que nos va a acontecer acá Como podemos ver en el vídeo, eh, vamos a poder revisar esta muñeca Encontrar varias cosas, varias curiosidades que nos van a servir luego para poder salir de esta casa o mejor dicho para ir resolviendo cada uno de los casos eh, no es necesario que pierdas tanto tiempo buscando cosas por toda la casa porque no vas a encontrar algo muy muy bueno la verdad sino perder el tiempo así que hay que irnos directo al grano es revisar la muñeca todas estas partes que te estoy demostrando en este vídeo para que no pierdas el tiempo haciendo cosas innecesarias. Le quitas el anillo ahora. Miramos el anillo. El anillo va a estar un poco sucio. Lleno de sangre. Abrimos la puerta que está a nuestro lado derecho. Nos vamos al lavamanos. Lavamos el anillo porque somos muy, muy, muy bien aseados. Y bueno. Aquí el anillo de bodas. Listo. Eh, acá tenemos un número. Eh, que podrán imaginar que es del candado que nos acaba de aparecer después que nos quitan el arma. ¿Listo? Entonces vamos a colocar estos números acá en el candado. Para así poder... A ver... Bueno, era este... Y ya, ya está. Ahí vamos a poderlo abrir y bueno, nos vamos rápidamente al, al rollo de lo que es. Se nos abre esa puerta, no se asusten. Eh, simplemente se abre para mostrarnos eso. Es un recuerdo de Ethan que aunque creo que ya no funciona Listo, abrimos esta puerta, no hay nada, eh, cosa rara Y nos vamos a encontrar con una cajita En ese momento, donde vamos a tener que hacer un puzzle La verdad el puzzle es muy muy fácil ¿Qué hace esto eh, En este momento se los voy a mostrar Pero antes de eso, quiero mostrarles que acá te puedes equivocar muchísimas veces intentando buscar la verdad sobre ese puzzle tú puedes intentar miles y miles de combinaciones y qué va a pasar esto no suena la canción completa eh, puedes de pronto decir Listo, pero eh, debe haber por ahí un, un libreto, debe haber algo, porque en todos los residen nos dan pistas acerca de cada puzzle y bueno, puedes pasarte la vida buscando por toda la casa y quizás no vas a encontrar nada significativo para poder hacer este puzzle, lo único que vas a poder encontrar es esta nota que dice que es un recuerdo del tiempo con Ethan, aunque creo que ya no funciona. Eh, no sirve de mucho, la verdad, porque es que puedes leerla mil y una vez y no te dice nada, ¿eh? no te va a decir nada Volvemos a intentarlo, pero esta vez vamos a irnos con un poco más de lógica acerca del asunto ¿sí? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Seguir intentándolo y mirando que efectivamente vamos a seguir fallando ese puzzle debe tener una lógica razonable común y silvestre relativa de todos los Resident Evil y es que date cuenta algo, es algo curioso los aruñetazos que tiene esto. Tiene como unas rasgaduras donde nos indica dónde comienza y dónde termina el puzzle. Así que bueno, eh, voy a explicarte la combinación por si ya habías movido muchas veces. No pasa nada, acá vamos a poder verlo. Vamos a poder ver eso, eh, intentar una y otra vez hasta que te quede bien armado. Lo importante es que todas las líneas puedan concordar con las demás para que así eh, tengas el puzzle armado. Okay. si eso no funciona, entonces debería darnos de la siguiente manera. Ok, no funciona nuevamente. Eh, intercambiamos las líneas porque tal parece que, bueno, están de otro lado. Ahora, ¿yo qué hago con esta mierda? Eh, listo, eh, ya, ya casi lo hacemos. ¿eh? Entonces, acá. Eh, creo yo. Creo yo que en ese momento. Así, ah, a ver. De eso y de eso. Sí, debería ser. Debería funcionar. A ver. Sí, señores, así es. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. <risa> ah, no. Entonces, dejando las líneas como están, ahí nos vamos a poder dar cuenta. Que nos van a regalar esto. Con la cual vamos a abrir la boca de la muñeca y vamos a sacar esta tira de película, lo cual acá pareciera que nos fuesen a atacar con algo raro, pero no. Bueno, seguimos haciendo este. Bueno, acá vamos a mirar eh, un modelo. Bueno, es que la verdad y bueno, no pasa nada. Intentamos de nuevo. Y bueno, el orden no era. Cosa rara. Bueno, y acá tampoco es. Ay, Dios mío, pero qué chingue, chingue esto. Puede ser, hermano. Leemos un poco. Nuestra familia feliz. El mejor regalo de robo, robo, le encanta ese cuento, bla, bla, bla. A ver, ahora sí, ahora sí que nos tiene que dar esto. Nos tiene que dar esto porque... ¡Bingo! ¡Bingo, bingo, bingo, bingo! Ahora sí, vemos esa pequeña historia, esa pequeña... No sé. Ah, mírate eso. Ok, vemos que hay una cuna. Es decir, un bebé, debe haber un bebé bueno, eh, que se va a meter al hueco al hoyo, al al nada porque se nos acabó el aparato y se nos cae todo el teatro. Eh, bueno, eh, no ahora aquí darle el al de darle la tijera. Eh. bueno listo pato, eh, jugo ...cogemos la tijera... Vamos y por favor, no hagas esto, por favor, porque pierdes más tiempo regresándote por este. ¡Abduscan! Pierdes demasiado tiempo regresándote por este lado. Y la verdad es que No sirve de nada. Ya te voy a mostrar por qué no sirve de nada regresarte cuando terminas con las tijeras. ¿Por qué razón? Porque en realidad podíamos haber seguido de una vez con las tijeras. Regresémonos rápidamente a donde estamos para que tú no cometas el mismo error. Mira, utilizamos las tijeras, ricolinas, miramos el teléfono a ver si tenemos alguna conexión con Resident Evil 7. No tenemos nada, tenemos una puerta, no tenemos el, lo que ocupa. Eh, y vemos la puerta se ha abierto y señor Sí, sí, güey, eso es Nos vamos a la puerta donde nos faltaban las esferitas Momeos, este pájaro, hacemos esta combinación Ok, ok, bueno, bueno, eso era un, solo algo para ver si te has gustado de verdad. Y bueno, si te ha gustado este video, hasta acá, hasta aquí, hasta este punto bajamos. Y bueno, ya aquí vamos a terminarlo porque nos vamos para una segunda parte donde nos vamos a encontrar con un pequeño jefe de esta zona. Eh, bueno, es un pequeño jefe porque la verdad es pequeño. Eh, vamos a poder escuchar, ok, el sonido del bebé, vamos a enfrentar a un bebé, y bueno, eh, la verdad, muchas gracias a todos los que nos han seguido hasta este momento, todos los que nos han acompañado en cada video, en cada directo que hacemos por Facebook Gaming, recuerden el mismo nombre que tenemos aquí en esta página, en estos enlaces, y bueno, nada... Nada más que agradecerles a cada uno de ustedes por estar siempre acompañándonos Y recuerda que siempre puedes darme tus recomendaciones en los comentarios, en las partes finales, en todo Mejor dicho, puedes escribirme, ansiosamente te contestaré y te responderé Vamos por esas metas a cumplirlas y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Ya estás listo, Juan Carlos. Bienvenido a la Frensan. They ask you you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just can't get into it because they would never.